estimada comunidad libertadora una vez más te damos la bienvenida a nuestros videotutoriales tutoriales en este caso vamos a revisar la opción de tareas que encontramos en el menú lateral izquierdo es posible que las opciones que estás viendo en este momento en mi pantalla no sean las mismas que te aparecen a ti puesto que según el tipo de usuario estudiante docente o administrativo vamos a tener diferentes configuraciones. En el caso de ser docente, vas a tener la opción de crear una tarea o un cuestionario. Si en cambio eres estudiante, vas a encontrar la opción de las tareas que ya te fueron asignadas junto con la información para resolverlas. Y si eres administrativo, es probable que en la opción de tareas no encuentres ningún tipo de actividad. Es importante también tomar en cuenta que la opción de tareas únicamente se activa si dentro de los equipos tienes uno que sea de categoría clase. Recuerda que las actividades que se desarrollan desde Teams son complementarias a los encuentros sincrónicos, mas no contarán como evaluables. El único espacio desde el cual se evaluarán las actividades y evaluaciones de la clase, será en la plataforma Blackboard.